Bueno, hago seis años con María José, Uf. sinceramente, bueno, vosotros la habéis visto por aquí un montón de veces y sabéis que la quiero un montón y, y la verdad que para mí tener una pareja así es súper importante, ¿no? Porque al final nos complementamos bastante bien y nos lo pasamos genial. Y bueno, siempre me está diciendo que hoy oh, ya no tienes detalles, ya no te acuerdas de mí, es que ya Bueno, lo típico que todos entenderéis, los que vivís en pareja y tenéis mucho tiempo con ella, que siempre, claro, con el paso de los años sí que es verdad que nos todos en general nos relajamos un poco. Pero bueno, yo he de decir que, y bueno, lo voy a decir en este vídeo y lo sabéis, yo para mí María José es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque llegó un momento que no estaba muy bien y bueno, y ya me veis ahora. Estoy súper feliz. Me he venido a, a vivir con ella y para mí es mi media naranja, por así decirlo. Y bueno, ¿qué tengo preparado para, para ella? Pues tengo preparado una sorpresa. Que es, le he encargado un ramazo de flores con dedicatoria que se le va, vamos, se le va, se le va a quedar el culo torcido cuando lo vea. Pero quiero ser un poco cutre, porque como siempre me está diciendo que soy un cutre, que es que, ojo, oh, es que no tiene detalles y tal. Entonces, este mediodía he ido a Aldi y he comprado, pues, unos flamencos, de unas luces de flamencos, que es súper, vamos, que, que no sé si le gusta o no, pero lo voy a hacer. Quiero grabar la ración de ella cuando, cuando se las dé. Y también grabaré la ración cuando vea el ramo de flores. Pues, espero poder grabarlo, que esté presente cuando se lo traigan. Y nada. Y os contaré un poco de, luego con ella, os contaré un poco de, de lo que es estar seis años juntos, ¿vale? Así me, nos conocéis un poquitillo más. Bueno, como os estaba contando, vamos a hacer este fin de semana seis años juntos. Entonces quiero hacerle quiero darle el regalo aquí a María José, delante de todo el mundo. ¿Qué regalo? <ríe> pues este, el regalo de aniversario. ¿Qué es esto? Madre ¿Y por qué me lo das ahora? Pues por, porque quiero que lo vea la gente. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¡Divino! ¿No te gusta mucho, no? Pues, es eso. que no puedo abrir. Pues no le gusta mucho. Mira que cada pone ahora. Está disimulando porque estoy grabando, pero bueno. ¿Te aburría y las has comprado? No, porque digo, joder, hacemos 6 años ya, botón tengo que regalarte. Como dices, que nunca tengo ningún detalle. A que mueve mucho, es un regalo oh, chulo de aniversario, ¿no? Sí. Son flamenquillas como yo. <risa> qué tonto caer. ¿eh? Bueno. Tenemos que contarles, eh, pero luego, ahora no, más adelante. Cómo, que los las claves y los trucos para llevar una relación de seis años. Ah, me quería que era como los conocimos <risa> No, eso no me interesa. <risa> ¿Por qué? Ah, no lo sé. ¿Qué ¿Cómo? es eso? No, no, no, no. Ay, no, no. ¿Tío Pazo Ramo, no? ¿Quién ha sido? Tú, yo Qué tonto uh, a ver, enséñamelo. ¿El qué? ¿El ramo? Bueno, pues. ¿Qué, qué te ha parecido el regalo? ¿No te han gustado? ¿Qué? ¿Qué? <risa> no, pues bueno, pues que vamos a celebrarlo. Iremos a cenar, porque no solo son ramos de flores o tal, que bueno, que nosotros celebramos que estamos juntos casi todos los días, ¿no? Hay días que más, hay días que más y hay días que menos. <risa> Sobre todo menos. <risa> Pero no, que nos vamos a cenar y, os hemos... y antes os he comentado que, bueno, que podríamos daros algunas lecciones de cómo. Lecciones? Bueno, lecciones, bueno, algunos consejos, ¿vale? Podríamos Consejo. daros algunos consejos de cómo una relación puede durar tanto tiempo como estamos durando nosotros dos. Ya no solo depende de la paciencia que ella tenga, que influye bastante en la sí, relación. Que se falta. Pero bueno, que yo creo que... A ver, ¿qué consejos podemos darle? ¿Tú se te ocurre algún consejo así no para...? Yo claro. ¿Cuál? Vernos poco. <risa> Esa es la clave. Sí, porque claro. <risa> cuando tú tienes una relación muy larga, si te ves poco hay menos desgaste, sabes Pero no, a ver, va. En serio. Sí, El sí. Vernos poco, ¿lo estás diciendo en serio esto? Entonces... Vamos a ver. Me, está, ¿Me lo estás diciendo en serio? Durante la semana, ¿cuánto nos vemos? Porque pero, pero estamos trabajando, pero, pues pero, eso, pero ¿cómo, cómo me... puede decir a la gente pero ¿cómo puede que nos vean? Porque bien? todos los días, toda la hora, Eso tienes un cuñazo. Sí, claro. Es Menos mal que este libro lo ven cuatro, pero es que lo va a ver, a ver, lo va a ver gente, lo van a ver mis amigos gente y van a ver gente. No. Pero vamos a ver, Franco. La gente que está 24 horas encerrada, al final se tira de los pelos. La... Y el confinamiento ha ido bien. Pero, pero, Ojito, la clave para que una relación funcione es no verse. Verse poco. poco. poco. <ríe> la fin de hermana. Me estás matando. Claro, porque hay que aguantarse menos, pero... mal. la clave de aguantarse menos? ¿En serio? Bueno, bueno, te puedo comprar la idea, ¿vale? Pero... Al final. Pero, hombre, yo pienso que la clave para estar en pareja bien mucho tiempo es el sentido del humor, ¿no? Es, es reírte, porque si estás con una persona... Nosotros nos reímos un montón. Nosotros no re... A ver, hay que aguantar también. No, yo... Te ríes un montón, no pongas la cara. Sí, sí, pero te tengo que aguantar. Pero, joder, pero sonriendo y riéndote y estando sí. tal, se aguanta mejor, ¿no? Sí, hombre, eso sí, claro. no <risa> <risa> <¿Me> ha matado! <risa> la clave es no verse. <risa> Pues bueno, desde aquí os recomendamos relaciones a distancias, por eso me... Ah, ya no, eso no. Joder, ¿No te ves? No. ¿Te ves poco? No, no, es que no he entendido el concepto. Me poco durante el día. ¿Qué nos vemos nosotros? A partir de las 7 de la tarde. Sí, nosotros. vemos. No. <risa> ya está. Nos vemos dos horas y luego ya dormir. ¿Sabes? Que tampoco... Vale, tampoco te pases. Bueno, vale, a ver, que sí, que, ya, que en parte... No, pero que es que yo creo que tampoco hay que aguantar... En los tiempos que hay que aguantar. Tienes no, que estar... No lo soporta, cuando tú estás tú. con una persona, tienes que estar con una persona mmm, a gusto y bien y disfrutar de los momentos y no sé. Pero, bueno, me ha gustado, me ha gustado tu consejo. Ahí lo dejamos. No es que... consejo, ¿eh? En realidad. <risa> <risa> no es consejo, ¿eh? Una verdad como un templo. Vamos a ver. <risa> Nos vemos cuatro horas al día en el que luego a la mitad del tiempo está con el Pokémon. No sé, sea, que son dos. Pero vamos a ver, que este es un vídeo de. Y que... luego ya nos vemos el fin de semana. Pero. <risa> ¿Te gusta yo. La no te voy a sacar más aquí. Si esto es un vídeo. Que... que a, la, que a la, gente <risa> la gente le encanta. Que a la gente le encanta. Pero yo. Que, que, eh... Mira, ya te Hoy me he levantado. Tío, no, no, no, no. Hoy me he levantado y he dicho. Digo, bueno, voy a hacer algo especial. Voy a currármelo, voy a hacer algo romantiquillo, tal, no sé qué, que lo vea. Y, y me es en la miseria aquí en la prensa. Si me gusta mucho el ramo. Sí, sí, pero. pero Porque que hoy tú... no hemos visto todo el día. Bueno, hoy no nos hemos visto todo el día. Mira, ¿ves? ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> ¡Por favor! Yo contigo no puedo. ¿Qué que te rías, ¿Qué te ríes? Ríe. Hombre, yo me lo paso bien, pero yo. La yo velo. Es que. Ya es vale. que la, lo que estoy diciendo yo, que ¿Eh? es que la clave de una relación funciona es que haya sentido el humor, que tal, que luego también pues vamos a ver más cosas que una pareja tiene que hacer, pues no controlarse. Es decir, esta gente ¿Mm? que no controlarse, ¿No eso controlarse es de qué jope pues la gente está obsesiva de qué está haciendo, ah. que no sé qué, que no sé cuánto, no. Ya, sí. Cada persona tiene que tener su espacio, nosotros pues tenemos nuestro espacio, como nos vemos un poco. <risa> Está todo está relacionado con esto. No, pero sí es verdad que es un, con, un, un buen consejo también que cuando estás en pareja que cada uno tenga su espacio, tenga su gente, tenga sus momentos. Eso es muy importante para que una pareja funcione. ¿Has ha pitado algo? Nada <risa> <dado> del trabajo. <risa> y yo creo que pocas cosas más, pocos secretos hay para estar. Nosotros llevamos seis años ya que algún día tendremos que, pues eso, tendré, algún día. Pues habrá que dar algún paso más. Pero que... ¿Por qué pones esa cara? Yo no tengo nada que decir. Pues ya está. Pero bueno, que era lo que voy. Que al final, pues eso. Hay que saber convivir. Hay que llevarse bien. Claro, es que esa es otra cosa. a lo mejor la relación a, dist a distancia no. Cuidado que se mueve. A distinto, en distintas casas te llevan muy bien pero luego cuando... ya cuando te juntan a la misma ah, casa, mío. Ahí, hay otra clave ahí. Cuando tú llegas a esa casa y te dan un jopo y tú dices, ¿esto qué es? <risa> Eso es por mí. ¿Pero ¿Esto qué es? <risa> pues entonces era un guarro en tu casa. Que dices, dice, pero ¿y este invento? ¿Quién ha inventado? Que encima le inventó un español. No hacemos nada <risa> bueno <risa> <risa> ¿Verdad? Te hay? Oh, imagínate, ¿quién no tiene español <risa> No, pero eso es, es verdad Convivencia es verdad Que mucha gente está de puta madre Luego se van a vivir juntos Y eso acaba como el rosario de la aurora, ¿eh? Vaya Es verdad Eso, eso es súper importante sí. Saber convivir y eso Pero bueno, eso al final es con respeto Al final es con cariño Y al final es, pues... pues con ser, ceder, cosa? Ceder, ¿Va ceder acceder? Ceder, va a Más te que te ceder es que haya buena comunicación Es decir, cuando tú quieres hacer algo Pues hacer participar a otra persona y no imponer, que es algo que voy yo, que es por lo que iba yo, por el tema de controlar. Yo conozco gente que es súper controladora, que es eh, enfermizo eso. Pero bueno, yo como soy un pasota, la verdad, pues yo soy un pasota, otra cosa no. Pero pasota soy, yo para enfadarme, pff, tengo muchísima paciencia. Ya me enfado yo por ahí. Bueno, Sí, ella se no, enfada. No, te preocupes. Ella se enfada más que yo. Pero bueno, yo como soy... Y pasa, entonces más me, me enfado. <risa> <risa> y vamos las cosas. Pero es que discutir es malo. Pero bueno, en fin. sí, sí, sí, Pues nada, yo creo que ya con este vídeo ya hemos reflejado. Claramente. Lo que somos. <risa> Unos payasos. No te voy a sacar más. Porque es que te saco. Deja en los comentarios si queréis que salga o no. Pero. Tanto yo... que dices suscribir no sé qué, no sé cuánto. en los comentarios si salgo o no salgo. No, pero sí que la verdad, que luego sales y, y oye, pues mira, pues está gracioso, mola que salgas tú, me recuerda a esto, bueno, ¿eh? No, es más fácil cuando sales con otra persona hablando que cuando sales tú solo hablando de una cámara, porque al final dices yo mis mierdas aquí y no, y no me... Pero bueno, en fin... Ponedse en los comentarios si hacemos buena pareja o, o tenemos que ir al psiquiatra o algo Porque ya no lo sé Pero bueno, yo creo que sí Igual estoy equivocado Así que nada, que el próximo domingo Otro vídeo, que este domingo Hacemos bueno, seis años O sea mañana Mañana hacemos seis años Ojito, eh que Qué es mucho... cosa. Hace seis años no tenía este pelo blanco Que tengo ahora, eh pero bueno, en fin que... Yo sí. Ya. Yo sigo teniendo el mismo. ¿Qué eh... será? Y el Yayito. Bueno, en fin, que ya está. Que, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que nada, quería compartir este momento íntimo nuestro. De... Ya sabes ya sabéis que el 7 de junio hacemos el aniversario. Ya con el vídeo ya no se me va a olvidar más en la vida. Una se olvidó. Es que para las fechas es un desastre, pero en fin. Así sí, no. ha dudado hasta de mi cumpleaños. Bueno, que no saquen aquí los tapos sucios. ¡Joder, <risa> <¿no? risa> ¡Oh, pongo los tapos sucios! <risa> Venga, hasta luego, que me voy. <risa>